la gente de YouTube, hoy en, quería enseñarles, en <coughs> bueno es decir, que desde ayer estaba estrenando nueva foto de perfil y de portada, así que aquí se las dejo en pantalla. Eso es ser bárbaro. Bueno, y ustedes se van a preguntar, oye Dark Rugby, ¿cómo hiciste eso? O sea, aurora boreal y entre muchas, entre muchas cosas más y que no sé qué. Bueno, simplemente les voy a decir por qué. Eh, bueno, he usado un sitio web que se llama Banner Snack, donde puedes crear todo lo que quieras logos, banners, fotos de portada para Twitch, logos para Twitch y entre muchas cosas más. Y cuando suba y edite este video les voy a dejar banner snack abajo en la descripción. Hasta aquí se despide Dark Louie Game YouTube y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden darle like, compartan y suscríbanse al canal. Adiós.